Hola amigos, mi nombre es Nayute Raza, soy distribuidora independiente de la maravillosa empresa Teoma Peruana 100%. Queremos mostrarte a través de este video cómo preparar la desintoxicación de colon, que es la primera fase que nos enseña la empresa Teoma. Es muy importante limpiarnos el colon, porque desde que hemos empezado a ingerir alimentos, nuestro organismo todo nuestro sistema digestivo, las paredes intestinales se llenan de costra intestinal y grasa saturada y no tenemos, hemos visto a través de muchos viajes que la gente no tiene el hábito, la costumbre de limpiarse el colon y según los médicos ellos nos dicen que la mayoría de enfermedades vienen de un colon sucio y el ingerir agua, la importancia de ingerir mínimo 8 vasos a 2 litros de agua diario. Teoma nos ofrece dos productos maravillosos El primero, la teofibra Y el segundo, que es nuestro aloe de sábila y jacón Vamos a enseñarle la mezcla Lo primero, esto lo tienen que tomar en ayunas y antes de dormir Dos cucharas soperas Que sean bien llenas Y lo que nosotros mostramos y enseñamos Es que se agregue un poquito de agua hervida De la que tenemos acá para poder diluir, porque como es fibra salvado de trigo, kiwicha, quinoa, vamos a diluirlo bien y de ahí vamos a agregar nuestro aloe. Siempre enseñamos que es la medida de tres dedos, que es de esta manera, tres dedos de aloe. Eso es lo que vamos a echar a nuestra preparación del día de hoy. Una vez que hacen esto. Vamos a agregar y llenar este vaso, que generalmente son vasos de jugo o los vasos que usan cerveceros que dicen. Vamos a agregarle agua fría hasta arriba. Esta es la forma correcta de preparar nuestra primera fase que es desintoxicar el colon. Yo les aseguro que si toman de esta manera ustedes van a tener excelentes resultados. Pero es muy importante que ustedes tomen mínimo dos litros de agua. ¿Qué pasa si ustedes toman, comen fibra, panes integrales y no toman nada de líquido? Van a tener un problema de estreñimiento. Y esto lo digo y lo recalco porque muchas personas de provincia han llamado y me dicen Nayú, no pasa nada con tu fibra. Y yo siempre les pregunto, ¿tomaste agua? Y siempre la respuesta es no. Entonces es muy importante el ingerir mínimo dos litros de agua. Como les digo, esto tienen que tomarlo en ayunas y antes de dormir. Bueno amigos, espero que esta información sea de mucho valor para toda la gente que nos va a ver a través de este canal. Y ya volvemos pronto con nuevos videos mostrándoles las bondades de nuestros productos Teo. Gracias.